Nos hacen falta los abrazos, el salón de clase donde aprendemos y compartimos con nuestros amigos. Nos hacen falta los cumpleaños, los apretones de manos y ver las sonrisas de nuestros seres queridos. Hemos vivido momentos difíciles, pero la vacuna contra el COVID-19 hoy enciende una luz de esperanza. Nuestro reto ahora es cuidarnos y vacunarnos. Si has cambiado de lugar de residencia o tu número de contacto, actualiza tus datos en la EPS a la que estás afiliado. Nos interesa estar más cerca de ti, mantenerte informado y contactarte de manera rápida para proteger tu salud. Unidos. Gobernación de Antioquia.